Estimados estudiantes, es un gusto saludarlos. Ha concluido la primera sesión. Si ya completaron todas las actividades de la semana 1, deben tener esta encimia. Si aún no la tienen, es porque les falta alguna actividad. Revisen por favor el avance de actividades del lado derecho del curso para ver cuál es la actividad que les hace falta. Esta semana, en el grupo D participaron en promedio 11 alumnos. Fueron 10 quienes enviaron su texto argumentativo. Los felicito. En caso contrario, todavía pueden hacerlo. Esta insignia se otorga a quienes enviaron en primer lugar su texto argumentativo de la semana 1. En esta ocasión, la obtuvo Bricio. ¡Felicitaciones! La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 1 se otorgó a Ana Lidia y Bricio. Muchas felicidades por su escuela. Dos estudiantes participaron en la corrección del texto. María Elena, María Luisa Israel y Bricio lo enviaron primero. Muy bien, recuerden que el viernes es el último día para enviar texto argumentativo de la segunda semana. Los invito a realizar en orden sus actividades, comenzando con la corrección del texto enviado en la actividad 1.3 antes de redactar el texto de esta segunda sesión. Esto les ayudará a ver sus errores, corregirlos y evitarlos en el nuevo texto. En el grupo de Facebook se comparten materiales útiles. Mucho éxito en la segunda sesión.